contra el negociado de las cúpulas políticas, el pueblo de Chile más unido que nunca. Con decisión, digamos, basta de arreglines entre cuatro paredes, nunca más decisiones sin el pueblo. Chile no se vende.